Estamos en cruce de palabras hoy con el presidente del Uruguay, José Mujica, que se encuentra en la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela. En los segmentos anteriores de nuestro programa hemos escuchado sus reflexiones acerca de Venezuela, del papel de Chávez, de la integración. Y en estos últimos minutos hoy de este espacio... Vamos a preguntarle por otros aspectos, en este caso, más íntimamente relacionados con declaraciones que ha dado en otro momento, con su propio país, con circunstancias políticas del Uruguay. Presidente, usted ha dicho vivir con poco. ¿Tiene eco esa postura? No, en la, en la época que vivo no. Este, un viejo autor eh, dijo que el imperialismo era la última etapa del capitalismo. Yo discrepo. La etapa que yo conozco se llama el consumismo, que puede ser la etapa final de la civilización humana, si seguimos tirando, tirando y tirando y tirando y tirando y tirando y agredimos la naturaleza, este, y después nos preocupamos de los problemas ecológicos. El problema ecológico es consecuencia del despilfarro de cosas. Yo no hago pobrismo, no hago monumento por la pobreza. Me indigna el despilfarro, el gastar cosas inútiles, el gastar energía humana. Eh, pero no es novedoso lo que planteo. Mi definición de la pobreza es de Séneca, Hay que ir a leerlo a Séneca, allá en el fondo de la historia. Este, esta es una vieja... Porque, lo vuelvo a repetir, cuando tú compras... No compras con dinero. Compras con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para ganar ese dinero. Y si ese dinero te cayó del cielo por fruto de una herencia, no tengas duda que alguien gastó tiempo de su vida para que ese dinero se acumulara. Quiere decir que cuando tú estás comprando, estás comprando no con monedas, con tiempo de vida humana, entonces, en este mundo no hay que vivir de garrón a costillas los demás. No hay que ser parásito. Todos tenemos que tener una cuota de trabajo. Pero la vida no se hizo solo para trabajar. La vida si es corta, la vida hay que vivirla. Y para vivirla hay que tener tiempo. Y tiene que ser tiempo libre. Ahora, si tú trabajas ocho horas... Y además después te consigues otro trabajo. Y otro trabajo. Y a tu hijo no lo puedes ver. Y a tu querida tampoco. Y dale Y al final termina hecho un viejo reumático. ¿tá? Y se te fue la vida. Y eso es. Cuando yo le digo a la gente limpiando el equipaje, es sentido común. Entonces. Pero bueno, la gente la enloquece. Pague cuota, compre. Pim, pan. ¿Le parece que es más feliz? Presidente, la extransión.